Bye. En esta oportunidad dedicaré unas palabras al guante mágico, un tema poco conocido pero sumamente importante, puesto que se trata de la visualización aplicada a nuestra salud. Empezaré haciendo un comentario de tipo personal sobre mi propia experiencia. Cerca de 40 años atrás, mientras realizaba mis primeros estudios y prácticas en meditación, tuve oportunidad de conocer la técnica del muerte. En realidad, Luego de recibir las primeras explicaciones del maestro que impartía las clases, lo primero que se me ocurrió pensar fue que se trataría de alguna broma. Pero ni bien empecé a aplicarla en la práctica, rápidamente se convertiría en una de las primeras sorpresas positivas que el mundo de la meditación me brindaba. Con el tiempo, estas fueron desapareciendo. Pero esto no ocurrió debido a la ausencia de las mismas, sino al hecho de que poco a poco se iban convirtiendo en la rutina de todos los días. La técnica del guante consiste en un método eficiente, sencillo e inmediato para calmar cualquier tipo de dolor, en especial si este es superficial a nivel de piel, la altura, huesos, dolores de cabeza, cintura, etc. Eso no significa que no pueda funcionar también en relación a dolores internos, dolores de estómago, garganta, intestinales, etc., para lo cual se requerirá una mayor experiencia en la práctica, que permita un estado superior de concentración o la tendencia natural por parte del meditador que la aplique predisposición sensitiva por parte de la persona que padece el dolor puede ser aplicada en uno mismo tanto como en otra persona sus efectos son asombrosos e inmediatos vayamos pues a la explicación de la técnica es menester dejar en claro que quien decida aprender la técnica del guante deberá previamente haber aprendido en profundidad la visualización que hemos visto anteriormente, o en su defecto pueda manejarse con total dominio de la misma debido a su facilidad innata, como suele ocurrir a algunas personas. Lo primero que deberemos hacer es abandonar nuestro brazo derecho, dejándolo suelto a lo largo del costado de nuestro cuerpo. En el caso de tratarse de una persona surda, realizará el ejercicio con el brazo izquierdo. De todas maneras, más adelante, con las prácticas y experiencia, se podrá utilizar de forma indistinta uno u otro brazo, o ambos a la vez cuando el caso así lo requiera. Acto seguido, cerramos los ojos y visualizamos la mano de dicho brazo colocada dentro de un balde conteniendo hielo o en su defecto una barra de hielo colgando del brazo estando empotrada nuestra mano dentro. Debemos esperar el tiempo necesario hasta empezar a sentir en nuestra mano algo parecido a los síntomas propios que sufriría la misma de encontrarse en esa situación real, es decir, empezaremos a sentir que nuestra mano se inflama, huele por dentro, quema un poco la piel. Si en un principio nos es difícil visualizar esta situación, nos convendrá tomar un cubo de hielo y cerrar el puño de nuestra mano por el mismo dentro hasta empezar a sentir síntomas similares a los descritos. Luego, volvemos a nuestro ejercicio y descubrimos que ya nos resulta más fácil la visualización con su correspondiente influencia sintomatológica. En el momento que percibimos los descritos síntomas lo más claramente posible, desplazamos nuestra mano hasta la zona del cuerpo que sufre el dolor, sea que esto ocurra en nuestro propio cuerpo o en el de otra persona. Colocamos suavemente la palma de la mano sobre la superficie con dolor, lo más cercana que podamos, pero haciendo hincapié en no tocarla. Dejamos nuestra mano ubicada en ese lugar y posición, no dejando de visualizarla de manera continua, en las mismas condiciones vistas y percatándonos de continuar persiguiendo aquellos mismos síntomas. Deberemos revisar también el estado de relajación de todo nuestro cuerpo, puesto que si nos encontramos en tensión, esta rechazará la producción de energía. ...y su proyección de un lugar a otro... ...tanto en la palma de nuestra mano... ...como en la superficie del dolor... De dicha, ...se sentirá calor... ...que puede aumentar su intensidad... ...variando según la energía que logremos emanar... ...existe la posibilidad de sentir otras sensaciones... ...como pequeños pinchazos... ...dolor focalizado en algún punto de la palma de nuestra mano... Incluso la electrificación momentánea del vello, si lo en la superficie que sufre el dolor. De forma mágica, el dolor irá cediendo, como si se diluyera o evaporara. Si éste es muy persistente, puede ser que se corra de su lugar de origen, moviéndose hasta finalmente desaparecer. Cuando los dolores son muy intensos, aunque ceden a la técnica, suelen a veces recurrir, volviendo a aparecer a los pocos minutos. Con insistencia y sin mostrar un atisbo de posibilidad de renunciar, deberemos aplicar nuevamente la misma práctica una y otra vez. Sin ninguna duda, la recurrencia se irá espaciando hasta desaparecer por completo. Deberemos tener en cuenta que si detrás de los dolores se esconde alguna razón orgánica de peso, el dolor volverá con insistencia y probablemente cada vez con mayor intensidad, debido a que en estos casos el síntoma de dolor estará sirviendo de aviso que nos pone en alarma sobre la existencia de un proceso patológico de mayor o menor importancia que sin duda requerirá de un tratamiento médico determinado. Es menester hacer hincapié en esto que acabo de decir. Como así también, convendrá ser conscientes de que la presente técnica cumple la función de analgésico y anestésico local natural, que nos otorga un alivio inmediato y nos proporciona el tiempo necesario para descubrir. Si se trata de un dolor pasajero sin mayor importancia o por el contrario, requiere de la asistencia, diagnóstico y posible tratamiento por parte del facultativo médico que corresponda. Espero les pueda ser de utilidad a muchos la técnica que acabamos de aprender. Muchas gracias. Gracias.